Buenas amigas y amigos de Burlingame, estamos acá en la Universidad de Hurlingham. Nos interesó, eh, por el otro día en internet vimos un afiche que decía la universidad se acerca al barrio. Nosotros por cuestiones este, eh, profesionales y deportivas también estamos cerca al barrio pero queríamos conocer lo que es la visión de la universidad, qué es lo que busca, presentate, contanos quién sos, contale a la gente quién Muy sos. Bien. Mi nombre es Daniel Pico, soy sí. el Secretario de Bienestar y Servicios a la Comunidad uh -huh. de la Universidad de Hurlingham. Eh, la idea es, eh, surgió como propuesta, bueno, baja del rectorado, decide colgar un programa en la Secretaría. Este programa es la Universidad en los Barrios y tiene que ver mucho con el perfil de... De estudiantes y de futuros profesionales que nosotros queremos formar para claro, Bolivia y para claro. la República Argentina. Claro. Un estudiante comprometido, un estudiante. Un estudiante y un profesional. Y un luego, profesional. ¿no? Obviamente, un profesional. No. Ya tenemos graduados. Claro. Eh, los graduados participan de la mesa de trabajo de la Universidad en los barrios. Eh, y decía, estudiantes y futuros profesionales comprometidos con una mirada. No una mirada contemplativa ni de observación en cuanto a las cuestiones que pasan en nuestra comunidad, sino una mirada comprometida, claro. comprometida y que no esquive las cuestiones que están pasando en el afuera. Uh -huh. eh, somos conscientes de que tenemos una responsabilidad enorme porque... A la universidad la sostiene la comunidad toda. Claro. Y, y la verdad que es una responsabilidad muy grande que sentimos. Y así, así trabajamos, y así estudian nuestros estudiantes, y así trabajan también nuestros profesores. Yo me acuerdo el año pasado cuando fue la colación de grado, creo, de la licenciatura sí, en educación, sí. que Jaime Persic dijo una frase algo así como que él le gustaría mucho que esos graduados, Totalmente. es decir, que intervinieran donde y que vas. ayudaran sí. también a cambiar la educación en la zona, como que se Totalmente. metieron. Entonces, lo que vos decís es algo así, como que aquel que viene con una idea, no es una idea que la sacas en el aire, sino que es una idea producto de haber intervenido, de haber estado cerca en el barrio. Entonces trae y también propone. Totalmente. Eh, sí. Sobre todo porque también la cercanía, sí. el contacto directo, es lo que despierta una seria inquietud. En la mente humana. Digo. Y además el da conto... confianza al vecino. Totalmente. Eso, y, a la y el verlo y el contactarse da otro sí. tipo de compromiso. Uno puede especular en una mesa, puede conversar, claro. charlar sobre las distintas cuestiones, pero otra cosa es estar en el lugar. Más bien. Uno, por ejemplo, en la experiencia de, de Federico, mi hijo, que él es el que recorre la, sí. las canchas, eh, uno dirá simpáticamente ves a los niños jugando a la pelota pero también ves las necesidades de, de los chicos la, la problemática económica, la problemática social eh, preguntarse cómo andarán en la escuela si necesitarán apoyo escolar también eh, cómo será el tema de entrenar a los niños porque son los padres cuando debería ser por ahí algún profesor de educación física, ¿no? Digo, eh, ¿qué, qué puedes agregar sobre eso? ¿O opinar sobre eso que digo? Bueno, esto en cuanto a los espacios de apoyo escolar sí. y acompañamiento de los chicos a la, a, en las escuelas, sí. en, el, en su trayectoria escolar, sí. y junto con los padres que en este momento están pasando una, una situación, situación complicada. muy complicada, eh, estamos pensando dentro del trabajo de la Universidad en los Barrios mm. eh, preparar un apoyo escolar eh, distinto, digamos, que no sea solamente acompañar a hacer la tarea, uh -huh. sino que también sea acompañar la trayectoria del chico en la escuela, que nos conozca la directora también, a nosotros, para poder uh -huh. hacer un vínculo, un nexo sí. entre la escuela y la familia. Claro. Y, y también así poder contener este, los momentos sí, difíciles sí. que se están pasando y los que van a venir. ¿no? Aparte hablábamos de, de dificultades y de confianza. Totalmente. Es decir, la, la confianza es el, el vínculo que hace que de repente la persona te escuche que escucha un profesional que sí. sabe y que de repente ese profesional le sugiere cosas a la familia, que de repente cuando no hay confianza, por ahí le está sugiriendo lo mejor del mundo y no te lo van a escuchar. Totalmente. Pero con confianza sí. van a tomar todo lo que vos le digas, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos construyendo, en realidad estamos construyendo con toda la universidad, sí, ¿no? Sí, Plantar sí. esa confianza y ese yo creo que el avance que hemos tenido en estos sí tres años y medio, es enorme y que fuimos, nada, dando unos grandes pasos y, y, y sólidos como para fundar, digo, en Hurlingham, un lugar, un lindo lugar, ¿no?, para, Aparte, toda, la, para yo, toda la comunidad. Yo me pongo en los zapatos de ellos y uno se pone a pensar de afuera, ¿no? Es decir, uno lo ve como natural, está la universidad está construyendo. Ahora ustedes piensen. Ellos son profesionales que están preparados para educar, pero también se han tenido que hacer cargo de hacer una universidad a nuevo, en un lugar que, no, que digamos que se hacía otra cosa, era una fábrica. Entonces sí. hay todo un laburo y un esfuerzo tremendo por parte de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. No, acá en, en la universidad la palabra construcción. Sí. Eh, está al día, tiene, sí, sí, <ríe> está sí, día. Sí, sí. Lo que hace a lo, edil a, a lo edilicio sí. a lo humano, a lo y, colectivo, eh, la verdad que. Sí, yo creo que sí hay que, que identificar a la, a la universidad con una palabra, esa palabra es construcción. Uh -huh. Bueno, esperemos que entonces eh, lo que ustedes este, están diciendo y anhelan se pueda construir en los barrios y que la universidad sea una de las herramientas este, de primera línea para eso. Esperemos poder estar uh -huh. a la altura de las circunstancias. Uh -huh. Bueno, muchas gracias. <risa> gracias ¿eh? a vos.